porque el planteamiento de eh, vivir con compasión en un mundo violento ya desde el inicio nos da, nos da una, como un panorama de nosotros ser los quienes tenemos compasión ¿no? y vivimos rodeados de violencia. De gente que, eh, eh, que tiene el poder y es malo. Mientras nosotros aquí somos los buenos, pero no tenemos poder. ¿Cierto que se da esta sensación? La idea de tener que vivir con compasión, rodeado de vivir en un mundo violento. sí y una vez empezamos a armar este planteamiento de que aquellos son los violentos en el mundo. Y aquí, quizás en este auditorio o en, dentro de nuestra casa, es donde son los compasivos. Creamos una fuerte distinción entre los que tienen poder y lo usan, de manera dañina hacia nosotros y nosotros quienes no tenemos poder. Y esta orientación o esta impresión que podemos tener de sentirnos amenazados, de sentirnos rodeados de peligros, es, esto crea o forma una base para nosotros querer reaccionar con violencia. No da una. no crea un clima interior para que la compasión florezca. ¿Por qué? Porque, por primero, es difícil conectar con ellos. Y, por segundo, tenemos una confianza de que si nosotros nos abrimos nada más nos van a asaltar. O aprovechar. O abusar. O sacar un. ¿No? un uso de nosotros y vamos a ser nosotros los tontos compasivos mientras ellos tienen toda la ganancia y en mi propósito eh, lo que quiero tratar de convencerles o comprobar o probar eh, es que la compasión no solo es bonita no solo es hermosa, sino es necesaria y poderosa. Okay, ya que llegaron aquí queriendo escuchar sobre este tema, es que sí valorizan la compasión. Ven que es algo que quieren tener, quieren no, fortalecer, quieren ver, quieren ver en el mundo. Pero cuando esta es la perspectiva o la premisa que usamos, es muy difícil que la, nuestra compasión se extienda hacia otros. Porque los otros son los violentos, los abusadores, los secuestradores, los asesinos, los poderosos y malos. Y para nosotros cambiar un poquito nuestra orientación, eh, primero de ver que no es algo, ya, ya vemos lo bonito que es la compasión. Eh, pero es no solo importante que sentimos que es algo bonito, sino que es absolutamente indispensable. No es opcional, no es lo bonito como ¿no? las cerezas que ponemos encima de algo y es muy agradable si está, pero si no está, pues no, no pasa nada, es indispensable, la compasión es indispensable para una buena vida y para una sociedad soportable, para una sociedad saludable, es necesario. Y el otro elemento que necesitamos tener muy claro, que no solo que no es opcional, es indispensable, sino al tener compasión, al rescatar y cambiar el planteamiento para vivir con compasión, estamos rescatando mucho poder. Y para esto quiero... As, como asegurarles convencerles eh, o acordarles que la compasión y el amor porque van juntos tienen enorme poder y si empezamos con lo indispensable eh, si miramos eh, si miramos la sociedad en la que vivimos queriendo encontrar una esquina segura donde podemos estar, empezamos a crear fraccionamientos para protegernos, para excluir aquellos malos y poderosos y la idea es de tratar de aislarnos y separarnos, es imposible. Porque si compartimos una tierra, si compartimos un espacio físico, si compartimos una cultura, si compartimos una sociedad, nos estamos continuamente impactando y profundamente. Lo que los adultos hacen impacta enormemente a los niños. Este, esta situación donde estos niños jugaron de secuestro y asesinaron a otro niño. ¿Escucharon de esto? Si los adultos no están en esto, ¿cómo a los niños se les va a ocurrir que esto sea un juego? Nos estamos impactando y aun si los padres no están en esto, hoy otras partes de la sociedad están creando ciertas dinámicas y afectan otras partes de la sociedad. Y Esto es un, un principio que en las ciencias sociales, tanto como en las ciencias naturales, se está reconociendo cada vez más. Es la interdependencia el calentamiento global nos cae de sorpresa porque no estábamos viendo que estamos interdependientes lo que nosotros hacemos afecta a la tierra lo que sucede con el medio ambiente obviamente nos afecta a nosotros que el impacto es mutuo y que nos estamos continuamente impactando es imposible encerrarnos en fraccionamiento. ¿No? Y alguien me comentó que después de armar toda la seguridad en su casa resulta que la persona que vienen y van como guardia para vigilar son ellos los que ¿no? hicieron entrar los crímenes ¿No? para nosotros separarnos y, y deci decidir que Aquí va a ser lo bueno, aquellos van a ser los malos. No es posible encerrarnos y separarnos. Nos tendríamos que literalmente encapsular. Sin todo el intercambio de recibir comida, pagar la comida. Todo eso es intercambio. Y no solo estamos intercambio... Servicios físicos como la luz que necesitamos, que dependemos de otros. Necesitamos que hay interacción con otros para vivir. Es básico. En muchos niveles. Para la ropa, para la comida, para la salud. Para tener techo, para tener internet estamos interactuando y intercambiando con muchos. Y no podemos simplemente, físicamente, no podemos aislarnos. Mentalmente aún menos. Las ideas nos entran en las conversaciones leyendo los letreros. Es así que una cultura se forma. Las ideas, las analogías, las bromas van girando y esto, forma la persona que somos. O esto. Soy de Nueva York y luego de salir y, y vivir en la India y regresar después de varios años, es para mí muy impactante el nivel de hostilidad aceptable. Es simplemente aceptable, nadie lo... no reacciona mucho cuando... Se dice groserías entre gente que pueden tener cierto cariño. ¡Ah, qué estúpido! No. No. Hostilidad verbal, hostilidad de muchas. Señalando groserías en el coche al otro coche. Y el nivel de lo que es aceptable es mucho más alto. Y alguien sale de este contexto y se baja el nivel de lo que es aceptable. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos, el contexto nos impacta enormemente y si sentimos que estamos viviendo en un lugar de mucha inseguridad esto sí nos impacta y si cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo que necesitamos es que hay una compasión en que la gente no se quiere dañar ¿Y qué es compasión? Compasión es el anhelo, es, es reconocer el sufrimiento del otro y no querer que sufra. Y amor es muy muy parecido, es ver al otro y querer que sea feliz, querer darle felicidad, querer que sea feliz. Compasión es muy parecido pero enfocado en su sufrimiento, en su dolor. Y por lo tanto hay estos dos elementos, de poder conectar con el otro. Querer conectar y poder conectar. Y luego interesarnos en su bienestar. ¿No? Tener esta compasión que somos dispuestos a sentir juntos. ¿No? Con compasión. De sentir juntos con el otro. Y cuando miramos muchos de los problemas que tenemos en la sociedad finalmente podemos llegar a una causa, un elemento que falta. ¿Por qué hay tanta explotación de los que tienen poder o una posición de los que no tienen? Falta de compasión. también porque hay tanta indiferencia que vemos a una situación dolorosa y seguimos caminando. Porque vemos que hay terrible sufrimiento y preferimos cambiar el canal, mirar en Facebook o mirar en otra dirección, encontrar otra cosa que podemos ver. falta de sentirnos conectados. Y sentir amor o compasión. Y si queremos resolver los problemas necesitamos sentirnos conectados. Necesitamos reconocer que lo que pasa en una parte del cuerpo social afecta las otras partes. Como tener un tumor en una parte del cuerpo, Está afectando todo el cuerpo. Ya que no se trata de una o dos personas que vamos a extraer como tumor y encarcelar, pensar que nada más quitamos esto no es una opción. Porque ya las dinámicas de violencia e inseguridad están penetrando muchos niveles y muchas partes de este cuerpo que compartimos. Todos que estamos aquí lo compartimos. Y todos estamos que estamos aquí estamos impactados. Y también si decidimos hacer algo, si nos mantenemos solidarios con los que sufren, podemos impactar la situación. Cuando cerramos el corazón y diciendo esto es demasiado para mí o yo no puedo, no, yo no quiero ver esto, esto son cosas terribles, mejor otro canal, esto también. Es como si los buenos realmente se van a encerrar en fraccionamientos y dejar, el, la compasión no florece y la situación sigue. Así que la compasión es urgentemente necesaria para la sociedad. Y mira nosotros. ¿Qué nos hace a nosotros cuando pensamos que nosotros somos los buenos sin poder? Y los malos son aquellos que tienen el poder. ¿Cuál es la postura? Es terrible. ¿Cómo expresas tu amor, tu bondad? Mejor no expresarlo. Y es doloroso sentirse desconectado e inseguro. Y para que lo mejor de lo que somos tenga espacio para respirar y crecer, necesitamos poder abrir el corazón. Y si empezamos a sentir que sí, esto no es realmente opcional. Definitivamente para el mundo no es opcional. Pero no solo que aquellos necesitan ser más compasivos, sino que yo también. Para mi felicidad, para mi bienestar, para mi confianza, para mi tranquilidad, necesito ser más compasivo. Necesito poder conectar con otros porque es doloroso y es triste no poder con, no solo convivir como si fuera coexistir, sino con pasión, ¿no? compartir las experiencias de otros. y el, el segundo elemento de, como de la fortaleza que necesitamos para poder vivir con compasión en el mundo en lo que vivimos es de tener confianza, confianza que nuestra compasión tiene un poder, un poder real tiene el poder de cambiar el mundo, y amor y compasión juntos. Que las emociones de amor, de compasión, tienen un poder que el audio, la rabia, la ira, la agresión nunca tendrán. Y como su santidad el Dalai Lama lo dice, que si uno lo piensa bien, es muy acertado, que la raza humana puede existir sin ira y odio. Si sacamos del corazón humano, si fuera posible, ojalá, sacar todo el odio y la ira del corazón humano, seguimos en el mundo. Si quitamos amor y compasión, ni una generación podemos sobrevivir, ni una. Porque un infante es un ser puramente desprotegido. No puede hacer nada solo. No se puede proteger, no se puede dar comida no puede sobrevivir y si alguien no mira a un ser desprotegido quiere proteger y cuidar y, y, y dar lo que necesita si este impulso no tenemos los seres humanos no reproducimos bueno, podemos reproducir pero van a fallecer porque cinco amor y compasión y amplio y si miramos tomando toda la realmente tratando de imaginar si no hubiera amor y compasión ¿No? las pobres madres sufren tanto los nueve meses por todos los dolores y después el parto terrible ¿Esta cosa que te dio tanto dolor y sufrimiento? ¿Y ahora qué hace? ¡Ah! Ruido y desecho. No te está dando nada. Solo te pide. ¿No? Y con gritos y llantos. Es, es pura necesidad. Necesita de ti. ¿Y qué hacemos? No, nada más llora y se lo quiere proteger. Vemos un desprotegido y si logramos ver que es desprotegido sentimos esta conexión y el amor ya está ahí les quiere cuidar les quiere dar lo que necesita ¿qué necesitas? ¿qué te doy? ¿qué es? ¿no era esto? y ¿esto? ¿y qué? y ya, no sé qué es, no sé qué es ¿qué hacemos? ¿No? ¿Y ¿ya no duermes? ¿ya estás pensando cómo le vas a no solo dar de comer sino educar y la universidad y Oh, ya los 15 ya estás ahorrando todo lo que tienes para poder dar todo lo que le va a hacer feliz. Y no te está, ofre, en este momento, nada. Y sí, hay buenos niños que luego, luego cuidan a sus papás, pero no hay ninguna garantía. Y en este momento, lo que estás dando es... Si fuera una inversión económica, no es recomendable por los inversionistas. Porque te toma y te toma y te toma y te toma y te toma. Es muy riesgoso. Pero con tanta alegría lo hacemos. Y se, se piensa que es algo biológico. Pero yo tengo la experiencia directa que no es cierto. Porque fui ya de moja con una amiga que estaba embarazada. Y era su primer bebé. Y era como 40 horas de parto. Increíble. Y quería tener natural y era dolor, dolor, dolor. Finalmente los médicos le dijeron, tú no vas a poder, tú estás agotada y te estás haciendo débil. Te necesitamos dar este epidauro. epidural. Te necesitamos dar eso porque cuando llega el momento ya no vas a poder. No necesitas le dieron esto y otra no sé cuántas horas quise, no, no me acuerdo, era como una eternidad. Y finalmente llega el momento que dicen que tú no puedes seguir con esto, necesitamos quitártelo. Así que otra vez con los dolores, ¿no? está peleando, peleando. Finalmente una de las enfermeras, cuando el médico se había ido, Dijo, yo sé que es, que está mal posicionado, yo lo voy a cambiar. Y va a doler, pero va a salir. ¿Está bien? Es como, ok. <risa> que salga. Y estaba sufriendo, sufriendo, sufriendo. Y puede parecer para ustedes un poquito feo, pero sí me estaba felicitando mi elección de vida. Porque pues esto no voy a tener que vivir. ¿Quién escoge esto? Y, es, y ya hubo muchas horas, ¿no? Y uno piensa muchas cosas. como, ¿Cómo es que la raza humana, me pregunté en aquel momento, ¿cómo es que la raza humana, ¿no? Se reproduce porque dos... ¿Tienen un hijo? Ok, no sabían, ¿no? ¿Pero un segundo? ¿Cómo sucede esto? Y todos esos pensamientos, ¿no? Y estaba desesperada, ¿no? Que, que salga, que salga, que salga, ¿no? Y propusieron esto de la cirugía. Ella no lo quería porque esperaba tener más hijos. Había esperado, no sé si luego. Y finalmente, ¿no? Y todos esos pensamientos que jamás, jamás, jamás. ¿Cómo es? No, locura. ¿Cómo puede ser? Y sale este bebé, este bebé, así de chico, increíblemente chico. Así. Somos chicos, pero... No, no, no, no. ¿Sabes de chiquito? Y tú como... Yo que no voy a ser mamá, esto... Vos, tía sí lo soy, pero mamá esto... Y feo este. Y como, ah, pues sí. No, y todos quieren, no... Ah, déjame ver. Ah, y ya se olvida. En, en minutos, ah, pues no era tan malo. ¿Sí? Incluso yo, que como no, esto es el poder del amor, te hace capaz de hacer muchas cosas, incluso físicamente. Las mamás que ven a su hijo debajo de un coche lo levantan. Y apenas después se dan cuenta, espérate, yo en el gimnasio ni 50 kilos puedo levantar, ¿cómo? Pero sí, lo levantó. ¿Y cuántas generaciones la raza humana ha seguido viviendo? No por las guerras, no por la violencia, no por la agresión. En el budismo tibetano se compara la, eh, la compasión, la analogía que se usa para compasión es agua. Y agua también tiene enorme poder. Este planteamiento de estar rodeado de piedras y nosotros... Aquí somos como el agua, compasivos. Debemos de saber que agua tiene la capacidad de remodelar las montañas. Los cañones. Cañón, ¿no? No, no. ¿Cañones? Ajá. Uh -huh. donde hay dos montañas y ahí pasa un río, cañada. Este río, creo esto. Uy, hay ciertos templos muy, muy antiguos en la India donde tienen dioses de piedra y tú ves ¿no? el pie de la, de la piedra ya no tiene la, las mismas como detalles y articulaciones, ya es redondito y chiquito. Por las generaciones de peregrinos que lo han tocado. Por lo suave que sea nuestro toque, por el suave que es agua, tiene esta capacidad. Y cuando empezamos a entender cómo es la naturaleza de nuestra propia compasión, en qué consta este poder, empezamos entonces a entender que la violencia, la agresión, es para aquellos que carecen de poder. Y si miramos al fondo, la postura de agresión es, es la postura de quien se siente víctima, débil. Y esto es una, un asunto muy importante y muy difícil de realmente ver. Pero es el secreto que podemos, una, como una llave que podemos usar para abrir. Toda una nueva, un nuevo planteamiento y una nueva dinámica con la violencia, con la agresión. Mira cuál es la postura que tenemos cuando hay ira. ¿Vemos algo? Y pensamos que esto me perjudica, me daña, me causa problemas me quita mi felicidad y mi paz, amenaza mi bienestar. O sea, mi paz, mi tranquilidad, mi bienestar, no depende de mí, depende de qué este otro hace. ¿Está claro este paso? ¿Quién en este planteamiento tiene el poder? Aquel tiene el poder de dañarme, de perjudicarme, de lastimarme, de agred agrederme. En sus manos mora mi bienestar, mi felicidad, mi paz, mi seguridad, mi todo. En mis manos, nada. Y esta emoción de ira viene como un falso protector. Porque cuando estás enojado, psicológicamente has identificado, es él quien tiene el poder. Y yo lo necesito rescatar. Pero mientras estamos en esta emoción, el planteamiento es que el otro decide si voy bien o no. Falta de poder. Y podemos sentir, si miramos la, ¿no? la sensación que tenemos cuando nos sentimos agresivos, si carecemos de control. ¿Cuántas cosas quedan ropas? ¿Por qué en rabia? Y luego... Uy. ¿cuántas relaciones? ¿cuántas veces has lastimado a alguien que quieres, que no querías lastimar, pero te enojaste? ¿cuántas veces vas a una reunión, a una actividad, o ves a alguien y antes te dices yo no voy a comentar nada, yo no voy a dejarme enganchar otra vez ¿Y sabes que lo sabio para ti es ¿no? no entrar en este baile otra vez? Pero tú vas y ya saltas encima, ya. ¿No? Esta es la experiencia del enojo, descontrol. Y ya que no controlamos a nosotros, Estamos tratando de controlar el otro y mientras estamos enojados sabemos que no somos nosotros quienes tenemos el control. Esto conforme con su experiencia mirando hacia dentro, y esta postura de agresión, que aquellos son malos, me están perjudicando y son poderosos. Mira dónde llegamos, este mismo planteamiento que yo soy la buena que no tiene poder y ellos son los malos y es por esto que este planteamiento es muy difícil que crezca compasión pasión hemos armado la estructura psicológica de agresión, de la agresión. Que te sientes que, que ellos son malos, o sea, te van a dañar, te van a lastimar, y tienen poder. Y por lo tanto, mientras esta es tu percepción, sí es un enorme reto mantener tu compasión. Porque no es la la estructura de percepción que favorece que abres tu corazón, cómo toda tu inteligencia básica te dice no te, no te abres frente a los malos que tienen poder y por lo tanto este planteamiento de que los malos son ellos afuera y yo aquí no tengo mucho poder aunque sea la buena, también nos hace muy vulnerable a la frustración, el resentimiento, el enojo contra aquellos, o sea el partido, o sea cualquier grupo que vemos como malos con poder. La percepción básica que estamos manejando es listo para florecer en agresión. Agresión mental donde realmente lo que queremos es que alguien les elimine. Quizás nosotros que somos gente tan espiritual no, no lo vamos a hacer, pero sería bueno que alguien les detenga. en esta postura somos en una muy buena posición de reconocer la mentalidad de los violentos porque estamos compartiendo una estructura básica exactamente igual ellos me están perjudicando tienen lo que necesitan para estar bien tienen mi felicidad en sus manos y yo, yo lo tengo que rescatar Falta de sentido de conexión. Son aquellos. Nosotros aquí somos estos. Son aquellos. Y esta conexión de sentir que otros tienen el poder y te van a lastimar y tú no sientes ¿no? que quieres conectar con ellos, muy fácilmente la vida se llena de frustro frustración y agresión, agresión mental, agresión verbal, sino agresión física y no solo que estás en una buena posición de entender lo que sucede en el otro, sino ya te has convertido en persona agresiva, quizás no físicamente, pero quizás verbalmente, quizás mentalmente, así que tenemos peligro, tenemos un peligro. Si no ajustamos nuestra actitud y nuestra manera de relacionarnos con otros, es muy, muy fácil que nosotros reproducimos los mismos ciclos de violencia en otras formas, en otras en otro rango o escala o magnitud o grado, pero dinámicas parecidas. Y aunque empezamos queriendo cambiar la dinámica, entramos en unas formas de activismo, pero ellos no cambian, ellos no... y ya, nos, nos enojamos, no, nos contagiamos con la misma el mismo tóxico mental que estamos tratando de sanar en la sociedad o en nuestro entorno. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? ¿No? Entraron buscando una solución para vivir con compasión y el escenario se ve muy negro. <risa> Necesitamos otro planteamiento, otra manera de entender el otro y nosotros mismos, y por lo tanto otra manera de re relacionarnos con ellos. Lo bueno es que estamos hablando en nivel de percepciones, como nosotros percibimos el otro. ¿no? Y aquellos que han estudiado mercadotecnia saben que las percepciones son los más fáciles a cambiar. estamos continuamente continuamente cambiando nuestras percepciones. Primero pensamos que es esto que necesitamos. Luego algunos muy buenos letreros y anuncios, y estamos convencidos que es esto, aquel que necesitamos. En, el, en la carretera, llegando acá de, de Puebla, pasamos un letrero que dijo, un, ¿cómo era? Un Cloretz hace toda la diferencia entre un fuimos y un somos. Flores, realmente nos menospreciamos terrible ¿Sí? y creemos ellos han hecho estoy segura que han hecho muchas investigaciones para ver el impacto de este máximo antes de invertir en su campaña de publicidad estoy segura que, ah, sí, esto hizo despertar la sensación de necesitar un clors para que para ser un somos y no fuimos. Las percepciones son muy cambiables. Y nosotros podemos cambiar nuestras propias percepciones de nosotros, de nuestras capacidades de nuestros poderes y de los demás. Y para tomar un, un ejemplo un poquito fuerte, si hemos perdido a alguien por violencia, podemos reconocer que nosotros estamos en peligro. de seguir sufriendo, de aumentar nuestro sufrimiento cargando mucho resentimiento, mucho odio, mucha... ¿no? y en cierto sentido es ¿no? muy normal que esto sea la reacción, alguien nos quita algo que sí, valorizamos más que nada. Sin embargo, esta actitud que tenemos no está afectando a aquella persona que nos lastimó en absoluto. Quien está dañando somos nosotros. Nosotros estamos aumentando el daño de la situación. Y por lo tanto, decidir que queremos cambiar el planteamiento, lo podemos hacer no para perdonar, porque esto quizás, bueno, la acción nunca vamos a perdonar, sino para nosotros de reconocer que yo necesito compasión para salir de mi, la, pro, el propio, la propia reproducción el dolor. En el budismo hay un, un pequeño cuento de, un, de dos monjes uno como mayor y el otro joven como de veinte pico años. Y son monjes y no deben de abrazar a las mujeres. Y llegan, están caminando un largo camino, llegan a un río y hay una mujer eh, que no tiene la fuerza de cruzar el río, no lo, no lo puede cruzar ella sola. Necesita alguien, le agarra y le ayuda. Y digamos que esta mujer era bastante guapa. Y el joven monje no la toca. Y sin, no, sin pensar dos minutos, el viejo monje le dice, bueno, necesita cruzar, okay. la abraza, la carga al otro lado del río, ¿no? se despiden y siguen. Y los dos monjes están caminando, caminando, caminando, caminando. Y en cierto punto, este joven monje... Dice, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿No somos eh, monjes? ¿Sí? O sea, ¿no eh, es claro y obvio que no debemos de tocar a las mujeres? Y el viejo monje mira hacia el joven y pregunta. ¿Tú estás todavía cargando a esta mujer? Yo la dejé a la orilla del río. Y a veces por nuestra propia reacción frente a una, una forma de agresión, nuestra propia re reacción nos sigue lastimando mucho tiempo después de la acción. Y por lo tanto, el porqué tratar de encontrar un planteamiento, ¿no? un otro planteamiento puede ser para protegernos a nosotros mismos, para reconocer que ¿no? la persona que, que perdimos seguramente no quiere que nosotros seguimos enojados. No, frustrados, resentidos, tristes, lastimados. Que no. Que seguramente para la otra persona podemos cambiar el planteamiento. Esto es un primer paso. Otro paso es de desconstruir la visión sólida que tenemos de la situación, del otro. Mientras vemos el otro como el poderoso y el malo, y nosotros aquí como las, los vulnerables, estamos congelando esta postura de víctima. Porque es él quien ¿no? me puede hacer algo. Y yo aquí como esperando o tratando de defender, o. Poniéndome mí, el agresor, y antes, haciendo un as asalto antes para que no me lo haga. Reconociendo esta postura que nosotros estamos tomando cuando hacemos agresión, pensamos en el otro, lo que vemos como el violento, la persona que tememos. Si esta persona está tomando una postura de agresión, ya sabemos qué está pasando dentro de esta persona. Hay algo en esta persona que se siente vulnerable. Por esto necesita armas. Si tú te sientes seguro, tú no necesitas guardaespaldas, y armas y, ¿no? si realmente te sientes con confianza, tranquilo. O sea, ya estás mirando detrás de la agresión para ver qué está sucediendo, qué puede haber estado sucediendo en la otra persona. Y el por qué hacemos esto es porque este planteamiento no está funcionando. No nos está sirviendo de ver a aquellos como los poderosos y malos. No está funcionando. Y si tratamos de desconstruir el monstruo para ver de qué está hecho, para ver cómo vamos a manejar el monstruo, lo que vemos en el otro es una misma sensación de no, de no tener lo que necesita, es la postura del desprotegido, que con mucha confusión, por, con mucha distorsión de perspectiva ahora está actuando de manera que sí es violenta. Pero ¿cómo ¿Cómo entró en esta dinámica? No nacimos con armas en las manos. ¿Cómo llegó a estar haciendo esto? ¿Qué influencias terribles debe haber vivido para llegar a esto? Y si sentimos dentro de nosotros lo terrible es cuando nos sentimos ¿no? amenazados y estamos reaccionando agresivamente y también vemos el descontrol que tenemos dentro de nosotros cuando nos enojamos, esto en sí sabemos, esto es una mala situación. No queremos vivir esto. Pero no solo la persona está viviendo esto, sino ha perdido tanto la sensación de conexión con otro ser humano que puede estar cometiendo este tipo de acción. Y aquí estamos hablando de las formas de violencia realmente graves. ¿no? Vamos con el caso más terrible extremo. ¿Cómo alguien llega a ser así? Esto es una pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo sería vivir esto? Si nosotros tendríamos que saltar al corazón de una persona, secuestrando. No, ni, ni podemos imaginar esto, la confusión. Cómo uno está totalmente lastimando su propia humanidad de sentirse tan desconectado de otro ser, de poder hacer esto. Esto, nosotros cuando nos sentimos un poquito desconectados, nos sentimos tristes, angustiados, deprimidos, sol solitarios, pero este grado de falta de conexión está negando nuestra humanidad. y la agresión y la, la sensación de que yo necesito hacer esto para tener lo que yo necesito para estar bien. ¿Quién aquí le gustaría vivir dentro de esta, este estado mental cinco minutos? Nadie. Terrible. Terrible. Lo que tenemos más allá de tos, toda esta confusión, toda esta masa ¿no? de confusión, es este mismo anhelo de sentirse seguro, de sentirse protegido, de tener lo que se necesita para llegar a este punto. Hubo que haber una, un momento, una fase, de sentirse realmente vulnerable y desesperado. Y querer ser uno de aquellos que tienen poder. Y no quedarse uno de estos que queda abusados. Y es exactamente la misma dinámica psicológica que sucede en abuso. Que después de alguien estar abusado, no siempre afortunadamente, pero hay este patrón que los que quedaron abusados ¿no? tienen una posibilidad de quedarse en abusadores estatísticamente psicológicamente como lo quieren definir porque cuando tú experimentaste el de otra persona tiene tanto poder y perjudicarte y tú tienes esta este precisamente este planteamiento tan dualista que él tiene todo el poder y yo no la mente infantil, entre el que no tiene poder y el que sí tiene poder, yo quiero ser el que tiene poder. Y quien tiene poder es el quien abusa. Y así el ciclo se reproduce. Y para ver esto en la persona que está abusando es extremadamente difícil. Es muy difícil ver la persona y ver más allá de la situación y reconocer que en algún momento esta persona fue un niño desprotegido, vulnerable y su manera de defenderse resulta en agresión. Pero si miramos nuestra propia conducta, cuando nos sentimos amenazados y vulnerables, si nos ponemos un poquito agresivos, ya entendemos un poquito de la dinámica. No llegamos a este grado y podemos sentirnos muy agradecidos que tuvimos las condiciones de no llegar a este grado, de tener a alguien acordándonos de nuestra bondad, acordándonos ¿no? somos seres humanos y tenemos que conectar. De alguna manera no perdimos de la vista nuestra humanidad. Pero este impulso sí podemos reconocer. Y si queremos cambiar la dinámica necesitamos poder conectar con la parte vulnerable de la persona. Y proteger esto, para que no vaya por el camino de la violencia tratando de protegerse. Esto sí es complicado, es difícil, pero es ahí donde necesitamos llegar. Para, solución, para solucionar la violencia que hay en el mundo ahora, necesitamos diálogo no vamos a poder hacer guerra contra todos los ¿no? demás y ellos nos ven a nosotros como los quienes tienen que hacer guerra y esto no va a terminar. ¿No? Como el Buda lo dijo, el odio no se para con odio, no se detiene por odio. ¿sí? El odio solo se detiene por amor.